En la vida, como en el deporte, visitan Kirolean Besala, compañerismo, Lagunta Inclusión, Guisac Igualdad, Verdintasuna Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.